Saludos mi gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso y esto es Anatomía Educando para el Futuro. Anatomía Educando para el Futuro es un canal sin fines de lucro que no está asociado a ninguna institución y el día de hoy vamos a hacer una reacción a un comunicador dominicano. ¿Quién yo soy para hacer esa reacción? Yo soy médico forense. Soy médico forense egresado del Instituto Nacional de Patología Doctor Sergio Sarita Valdés. Eso es en Santo Domingo, República Dominicana. Una institución que imparte la residencia de medicina forense. Y en esa institución se dura cuatro años haciendo una especialidad. También tengo una experiencia docente de 10 años. Dando clases de la asignatura de anatomía humana. Doy clases en institución pública como privada. De la asignatura de anatomía. Vamos a ver un video de un comunicador dominicano el cual transmite sus informaciones a través de un canal nacional y a través de un canal de YouTube donde lo ven miles de personas en diferentes países y quiero que vean las informaciones que este señor emite a través de su canal de televisión y ustedes van a ver cuál es la veracidad de este dar informaciones este señor es muy controversial en las redes sociales y también por su peculiaridad de dar informaciones, este señor arremete a muchas personas. Así que yo quiero que ustedes vean las informaciones que este señor da sobre los estudiantes de medicina y los cadáveres de la República Dominicana. Así que vamos a ver el video y vamos a ir comparando de cada información que este señor emite para que ustedes vean lo que él dice con lo que es realmente. Así que por favor pongan atención a este video. Si ustedes quieren, se lo pueden compartir para que él también lo vea y comente o haga también su reacción con este vídeo así que sin más que decir vamos arriba con el vídeo ahí está comenzando ese cilindro de, del canal transparencia informativa ¿no? Escucharon el título, Transparencia Informativa. Ha venido a luchar, a pelear contra las secuestrada, las bendiciones al presidente de esta planta televisora, Cali. Él habla de muchas informaciones de diferentes niveles y vamos a ir directamente a lo que nos interesa, que es lo que yo estoy reaccionando. Bien señores, desde aquí va a comenzar lo que vamos a reaccionar con respecto a las informaciones que este señor emite. Así que, pongan atención. Entonces, hay personas, ¿verdad? Que no tienen, señores, este periodismo a otro nivel. Oh, miren, los cadáveres tienen su precio. Él comienza con los cadáveres. Los cadáveres. Y lo que se dice los cadáveres. Él habla en plural y después lo mete en singular. Esa es una de las partes que... Pero no vamos a corregir en cuanto a la al léxico de cómo él habla. Hay gente que se preocupa. Esto es periodismo a otro nivel. Según la información que yo tengo. Entonces, ahí comienza por ahí. Según las informaciones que yo tengo. Es decir, informaciones que él investigó. Las tumbas son profanadas por parte de los haitianos para hacer brujería. Muchas veces no pagan el nicho y son sacados. Pero la información que yo tengo son los estudiantes de medicina. Ahí comienza, señores. Él comienza a hablar de los estudiantes de medicina. Él dice que algunas tumbas que han sido profanadas, han sido profanadas principalmente por haitianos y que para hacer brujería. También menciona las personas que no pagan sus nichos. Esos cadáveres son sacados para luego introducir otros. Y la tercera, que es la que él más recaica o más énfasis pone, es en los estudiantes de medicina. lo que eh, para cursar la carrera de anatomía necesitan tener un cadáver completo. Ahí comienza también. El estudiante de medicina que está cursando la materia de anatomía dice él que necesita un cadáver completo. Ustedes me dejan los comentarios. Las personas que han dado anatomía, que son ya estudiantes de medicina. Si en verdad se le pide un cadáver a ustedes, esa es la pregunta que está y es lo que está mencionando este señor. Quiero que por favor me dejen los comentarios, las informaciones que estamos dando y comenten sobre eso. Esa sería una de las primeras partes. también que salud pública te da una certificación una certificación para tú obtener un cadáver lo cual salud pública a nivel de república dominicana no tengo el conocimiento yo como médico forense no tengo el conocimiento de que salud pública te dé a ti como nacional como estudiante de medicina te emita un documento para tú obtener un cadáver en tu casa y donde tú vas a meter el cadáver teniendo la contaminación y todo eso entonces ese es otro comentario. Si estos estudiantes no quieren quemar su materia, acuden según la información de dos profanadores de tumba con la cual tuve contacto y he estado preso. Dicen que acuden donde ellos para que les consigan los cadáveres y así no quemarse la materia. recuerda que los cadáveres que da salud pública ya son cadáveres permitidos. Entonces, él dice también que salud pública da cadáveres. Y eso es mentira, porque salud pública, ningún estudiante le da cadáver. Ay, Dios mío. Según las informaciones, los estudiantes van al cementerio, van a comprar un cadáver a los que están ahí, los Zacatecas o los profanadores de tumbas, que es lo que se está diciendo principalmente, y ellos le venden los cadáveres al estudiante de medicina. Que eso no, no tengo conocimiento, pero vamos a ver el precio más adelante que él dice que un cadáver cuesta. O lamentas, que no han sido reclamados, o que han sido cambiados de lugar, una serie de... Sin embargo, cada parte del cuerpo tiene su precio. Entonces, cada parte del cuerpo, el cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades, cada parte del cuerpo tiene un precio. Entonces, vamos a ver el precio de cada una de las partes que él menciona. es cuidar esta mesa salvador ¿Cómo está la república dominicana cadáver entonces lo que él menciona que tienen esa fundita que se ve acá en esa fundita es un cadáver entonces vamos a ver el cadáver que él va a sacar el esqueleto es todo ya sea completo o incompleto que es principalmente la conformación ósea del cadáver entonces el cadáver tiene, recuerden, tiene sistema muscular, tiene hueso, tiene cartílagos, tiene tendones, tiene órganos, tiene nervios, tiene todo eso, vaso sanguíneo. Entonces vamos a ver el cadáver que él va a mostrar que trajo en esa fundita que está ahí. Y yo le dije al mate que tenía que graduar, vuelvo a reiterar, según nuestra información, un cadáver vale 25 mil si es completo oyeron eso un cadáver vale 25 mil pesos si es completo oiga eso según la urgencia del estudiante o el que lo quiere vale 30 mil 25 mil pesos oyeron eso según la urgencia que usted tenga para conseguirlo le vale 30 mil o 25 mil pesos esas son las informaciones que él tiene Según lo que le han dicho Porque prefieren comprarlo completo Que comprarlo por pieza Si lo compra por pieza ¿Qué pasa? Vamos aquí Es para que la gente vea Entonces señores Él va a enseñar ahora El cadáver por pieza Eso es lo que él está informando Miren aquí Me enseñan es la cámara él está sacando ahí el esqueleto de la cabeza Que ustedes lo conocen como hueso del cráneo Entonces, vamos a ver quién sigue Porque supuestamente él dice que eso es cadáver Esto que está aquí, gradúe 6. Esto es un cráneo Y él le dice a otro que se gradúe Míralo ahí Está vivo, míralo ahí Mira el cráneo ahí para que el país me dé un cráneo miren bien la parte detrás mirenlo ahí la parte detrás Viene la parte detrás del cráneo para que se gradúen según nuestra información entonces él se cura en salud ahora y dice según las informaciones que le han dado a él o según nuestra información presente ahí señor Eddy, con tu maestro, mirenlo ahí esto que está aquí nos parece muy igualito. esto que está aquí es un cráneo ¿cuánto es el precio de un cráneo? es para que la gente sepa que estamos haciendo periodismo Oye no señores, un cráneo, solamente el cráneo, supuestamente completo, él le llama completo sin separar la bóveda de la base craneal. $7,500 pesos, señores, pues es un dineral. Entonces, ustedes, los estudiantes de medicina que han comprado cráneo o que han conseguido cráneo por otra vía con sus compañeros, en cuanto ustedes lo han comprado, me van a dejar los comentarios. Para que por favor, cuando le compartan este video al señor Tolentino, él sepa en verdad lo que cuesta. Para que se informe mejor. ¿De quién sería el, este cráneo? Ojalá sea de un político corrupto. Eh, sí, hombre, míralo ahí. ¿Pero qué pasa? Completo este cráneo. Oyeron bien, señores? Miren lo que él va a señalar como la parte frontal. Él está justamente con la base del cráneo en la mano. La base del cráneo y los huesos de la cara que están unidos todos. Entonces, él va a enseñar de la base del cráneo la parte frontal. Y miren bien cuál es el hueso que él señala. A usted, señor eric miren. Esta parte que está aquí, que usted está viendo aquí, esto se llama hueso frontal. Que esta parte que está aquí, están viendo bien el hueso frontal y él está señalando ahí es el hueso occipital. Entonces vamos a poner una imagen de ese hueso que él está señalando y le vamos a poner el nombre correcto que tiene. Así que lo que él está diciendo con la imagen que ustedes van a ver, con su nombre correcto. Así que vayan haciendo conclusiones. Vuelvo a reiterar, si el estudiante no tiene el precio completo para dar $7,500 pesos por esta cabecita que no Miren la forma como él comunica Es una forma como muy jocosa Entonces esa es la forma de comunicar Y más o menos eso es peculiar de él Él así más o menos que comunica Bien, señores, que esto no es relajando, y eso es en televisión nacional dominicana que se están transmitiendo para que el pueblo dominicano sepa el profesionalismo de esa persona que está informando algunas cosas metiéndose en aguas que no debería. Así que miren, bien, ¿Eso es la nasal, esa es la parte de la nariz. ¿Cómo te miren, bien, él está señalando el bómer y él está diciendo que es el anazar. Bien. Y esto es macillar superior. ¿Escucharon bien? Macillar. Macillar superior. Al hueso maxilar superior le está diciendo el macillar superior. Si yo he hecho este estudio y necesito esta parte, ah, perdón, vale, según el profesor de tumba, me dice Ramón, esto vale $2,500 pesos, esta parte. Entonces, la base del cráneo se la venden aparte al estudiante, que vale $2,500 pesos. Que en dólares vamos a hacer la conversión, para que ustedes vean cuánto es, $2,500 pesos. Y a las personas que son de otros países, por favor, coméntenme ¿qué precio aproximadamente tiene un cráneo en su país natal? Así que por favor, los estudiantes de medicina de otros países, ya que en este canal, hay personas de México de Colombia, de Venezuela y de otros países de Latinoamérica, por favor comenten cuánto equivale o cuánto cuesta un cráneo en esas condiciones. Por favor, déjenme sus comentarios y qué opinan sobre eso. Vuelvo a reiterar llamado frontal 2.500 pesos y esta que está aquí pesos. ¿Qué? Entonces la bóveda del cráneo vale 2.000 pesos. Y la base del cráneo 2.500 pesos. Y ahí tenemos, ¿cuánto tenemos ahí? 4.500 pesos. Pero sin separarlo ambos, es un precio diferente. Así que, miren bien. En la parte pariental, aquí tenemos lo que es el hueso parental, que es este que está aquí atrás. Miren bien, pariental. Y él está señalando ahí específicamente el hueso frontal. El hueso frontal está señalando ahí. Y esta parte, del hueso occipital, según la información de un doctor que me dijo: Yo no tengo dinero. Tengo... El occipital lo dijo bien. Que fue lo que él señaló del inicio en la base del cráneo: el occipital. Mil pesos por esto y por esto de dos Pero si lo tengo completo, entonces acá, este cráneo me vale a mí, simplemente, siete mil quinientos pesos. Vamos a dejar el cráneo aquí Vamos a seguir sacando Entonces vamos a ver qué otras cosas Él saca de la funda Aquí tenemos Miren bien Ese es un hueso coxal O hueso ilíaco Entonces miren bien el nombre O escuchen bien el nombre Que él va a mencionar Lo que es el pelvis Mirenlo ahí Esto es un cadáver Para que no ve Que si es un político corrupto Hay que ser un azopado. ¿Escucharon bien el nombre? El pelvis. Ya ustedes saben el intelecto de ese señor. Míralo ahí. Este es el pelvis. Según nuestra información, el pelvis. Y él lo tiene escrito en un papelito que es lo más chulo. Entonces, es el hueso ilíaco o hueso coxal. Entonces, tiene escrito, ahí en una laminita, en un papelito escrito, el pelvis oigan esto 3 mil pesos señores pero ya ustedes saben 3 mil pesos vale ese hueso ay dios mío hay que ir haciendo cálculo de los huesos del cráneo y el pelvis o específicamente hueso coxal ya ustedes saben cuánto vale calculamos Euclid apúnteme en Soraya o lo que puedan ahí completo 7500 3000 pesos, ese hay un billete ahí van 10500 pesos, de este es la pelvis. si usted necesita el Plato, míralo ahí plato. el Plato es lo que él menciona y es el escápula o también llamado omóplato. entonces ya ustedes pueden ir viendo el manejo y el léxico de esa persona. Que mayormente lo consiguen. Esto es increíble. Esto es periodismo a otro nivel. Pérez. Va, ah, mírenlo aquí. Junto con la clavícula. Vuelve a reiterar. La clavícula la dijo bien. Ya ustedes saben, señores, la cintura escapular, que está formada por la clavícula y el homóplato, cada una vale 2 mil pesos. Van 14.500, me dice Euclid, pero estas dos partes es lo que me, me dicen a mí. Sirve como apoyo para la extremidad superior. Pues porque están las ventas de la osamenta, la clavícula, el homaplato, el pelvis y el cráneo. Pero yo voy a seguir. Y lo lindo, señores, que él no deje el video hasta acá. Sigue sacando más estructuras de esa fundita que él tiene. Él tiene ahí un cadáver entero, según él. Miren bien, él menciona la tibia, el radio y demás. Entonces él tiene ahí, en la mano derecha, ese hueso que él tiene ahí es el calcáneo. Y en la mano izquierda es el astrágalo. Vean bien, esos dos huesos son dos huesos que pertenecen a los huesos del pie. Específicamente los huesos del tarso. El calcáneo, ustedes pueden identificarlo en su mano derecha. Y en la mano izquierda me parece que eso es un astrágalo y escuchen bien lo que él dice en esa parte eh, vamos a recordar miren estamos salvando ahí Sí, ese es el de la mano izquierda el de la mano izquierda es un astrágalo y el de la mano derecha que él tiene ese es el calcáneo el calcáneo en la mano derecha y el astrágalo en la mano izquierda esta parte que tenemos aquí, ahí, según me dijo un doctor, ¿verdad? Porque nosotros investigamos. Según le dijo un doctor, él investigó. menciona a esos dos huesos al calcáneo que está en la mano derecha y el astrágalo que está en la mano izquierda él le menciona el radio y el cúbito a esos dos huesos señores y ustedes van a ver en la imagen radio y cúbito cuáles huesos son que son huesos del antebrazo ustedes escuchan el léxico, ¿de quién sería esa vaina? Y eso es un léxico ya muy barrial, pero para un comunicador utilizar eso, ¿de quién sería esa vaina? pero ya ustedes saben para decirlo a nivel público o decirlo por televisión, eso es una cosa del otro mundo señores dame una parte esto sí vale mucho de verdad este es el cotillal Escuchen bien señores, las costillas Él le llama el costillar O el cotillar Ay, eso era llorar Míralo ahí, la costilla, míralo ahí Míralo ahí, mire la costilla De un ser humano ahí Es que este país, aquí no queremos trabajar Ay, ajá, míralo ahí Míralo ahí Esta es la costilla Según nuestra información O la información del propagador De tumba un juego de costillas puede valer $7.500 o $15.000 si es completo. Oyeron señores, un juego de costillas, un juego de costillas, señores, está mencionando, un juego de costillas viene siendo una, un hemicuerpo. La parte izquierda o la parte derecha, que tiene 12 costillas y existen 12 pares de costillas. Entonces, él dice el precio: cuánto que vale si es completo y cuánto que vale. Si es de un solo lado, es decir, si son 12 costillas o si son las 24 costillas. Miren el precio que él dice, señores. Escuchen bien. Y si es de un adulto o de un niño, a reiterar para yo poder pasar la carrera de anatomía. Después de dos años de curso, me sigue un cadáver completo. Como salud pública se retrasa en datos de los estudiantes, acuden a los preparadores de tumba alegadamente la nuestra información. Y lo que dice el propagador de tumba. Esto soy, este es el cotillán. Mírenlo ahí. Y aquí venimos con la vértebra. La columna vertebral. A las vértebras le llama columna vertebral. ustedes saben? Son de 33 a 35 vértebras. Se dividen esas vértebras en 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras. Y de 3 a 4 vértebras coxigia. Él le llama a todas esas piezas óseas columna vertebral. A las vértebras. Míralo ahí. Es habría que formarla. Míralo ahí. Ahí él tiene agarrado la segunda que está ahí en la línea, ese es el axis. Y ya la demás son vértebras torácicas. Creo que la que él tiene ahora en la mano es una vértebra cervical también. Esta es la columna vertebral. Es para que ustedes vean en la República Dominicana cómo anda la cosa. Aquí está la vértebra. Míralo ahí. Pues eso usted dice, tengo un dolor aquí, en el espinazo, si se le rompió un huesito de eso, ahí ya usted se queda, usted se queda tullido, míralo el Escucharon bien el término, señor, el espinazo. Y si, si usted se fractura uno de esos, yo te queda tullido. Sería inválido o algo así, tullido Él no quiso traer el cuerpo completo. Ese cuerpo completo, yo quiero saber cómo es. Si él tiene los músculos en su casa, los órganos también lo tiene en la casa, o en otra funda, para ver el corazón, el cerebro y eso, y los pulmones. Quisiera ver el intestino, cómo él lo lleva. Porque no lo llevó completo el cuerpo. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, él nada más llevó una parte de los huesos. Sigamos viendo esto. La pelvis, el plato, la clavícula, la tibia, pero oigan esto, un pie completo tiene un valor de $7,500 pesos. Cúbito, radio y peroné completo, ese par vale $6,000 pesos. Entonces, cúbito, radio y peroné. Es un par, él menciona. El cúbito, radio y el peroné, un par. El cúbito es un hueso de la, del antebrazo, el radio también. Y el peroné pertenece a la pierna. Entonces él menciona que esos tres huesos forman un par. Pie completo 7500, si son los dos pares serían mil. Según me dice el profanador le hace una rebaja. La pervia, el maplato, la clavícula, pero. Hay estudiantes que necesitan el cadáver completo. Y me dice el profanador de tumba. Que para usted conseguir un cadáver completo, dependiendo si ya usted está desesperado, para cursar la carrera de anatomía, anatomía. Oigan bien, señor, él menciona la carrera de anatomía, como que anatomía es una carrera. Anatomía es una asignatura. Oyeron? La carrera es medicina y la asignatura es anatomía, la materia que usted toma. usted está desesperado y sus amigos no tienen cadáver que prestarle usted vota por 25 mil pesos entonces quiero saber ¿qué estudiante de una institución pública tiene 25 mil pesos o de institución privada tiene 25 mil pesos para comprar un cadáver ya que los cadáveres menciona este señor son emitidos por salud pública me imagino que para usted tener un cadáver en su casa usted tiene que tener una habitación o un cuarto donde usted va a introducir ese cadáver y tiene que darle mantenimiento con qué mantenimiento el mantenimiento por lo general al cadáver se mantiene fresco con formaldehído formalina al 10% formol y eso es lo que se usa para conservación del cadáver entonces en qué familia, en qué casa en qué pueblo, en qué comunidad en qué nación, cabezo de que usted va a comprar un cadáver y yo le digo a usted búsqueme, búsqueme 25 mil pesos y yo tengo ubicado donde voy a sacar la osamenta y miren cómo está la República Dominicana miren, había que saber de quién era este familiar y hay que estudiar hueso nasal hueso frontal Superior ah pues yo no tengo él va a continuar con la barbaridad de la barra basada que él está mencionando de las diferentes estructuras y en verdad este video yo lo estoy haciendo para informarle a ustedes para que vean que esto es como dice acá el canal de él televisión a otro nivel por eso es que estamos haciendo esta reacción para que ustedes por favor comenten y que le compartan ese video a este señor y así puedan sacar alguna información de provecho Este video en verdad me lo compartieron Algunos estudiantes de medicina Dijeron que por favor viera ese video Y que querían una reacción con esto Ay, pues bueno, yo en en hueso, no Oigan esto, negociando con, con, lo, con los huesos de los familiares Bueno, está eh, bien. como tú no tienes para cada Para el año completo, vamos a darte la primera parte Suéltate de dos pesos ay pero que eran dos mil pesos entonces yo voy allá nos, nos reunimos en el sitio usted me da el dinero yo te entrego en una funda la parte del cráneo pero yo me pregunto de qué político corrupto sería el que murió para uno puede hacer un loquio ojalá sea pues para que ustedes vean cómo aquí usted encuentra un cadáver ¿Cómo ¿Cómo es que usted encuentra una usamenta? Había que saber. Ramón, tenemos la información según los Bien, señores, a los dos años de ustedes está en la carrera, quiero que por favor que esta información no es así. Porque a los dos años, ¿quién ya entró a carrera de medicina a dar la materia de anatomía o a tomar la materia de anatomía? Por lo general, a los dos años está todavía en pre en el ciclo básico, y todavía no está a ese nivel. La mayoría que están en el segundo año, lo que están dando es introducción introducción, eh, biofísica están dando otras materias que no es anatomía señores. anatomía viene a tomarla la mayoría en el tercer año, cuarto año de la carrera si es una institución pública en la institución pública acá en República Dominicana que imparte medicina puede durar hasta tres años en premédica eso es para que lo informen, para que lo tengan pendiente. Y ya en la institución privada, casi a los tres años, dos años y medio, es que va a tomar la materia de anatomía. Completo para estudiar la carrera cursar la carrera de anatomía. Él continúa con la carrera de anatomía, la carrera de anatomía. Anatomía, señor, no es una carrera. Anatomía es una asignatura que está dentro del de ciclo de ciencias básicas de la carrera de medicina bien que se refiere a la práctica y a los estudios en la cual usted necesita hoy explicar la parte de, de, de, un, de un cráneo señores yo voy a dejar el video hasta acá ya que este video dura aproximadamente 42 minutos hablando de la parte de anatomía diciendo barrabasadas y espero que por favor me dejen los comentarios sobre las informaciones que se están dando y esta reacción así que hasta aquí el video de hoy esto es anatomía educando para el futuro nos pueden seguir a través de nuestra página tics anatomía en nuestra página de Instagram. En la descripción le vamos a dejar el enlace para que nos sigan. Y nos vemos en una próxima.